Cómo está la gente opinando... ...hablando de lo que es la feria... ...pero me sorprendí... ...un peso... ...un peso... ...y tienes internet... ...no, pero la gente de Telenor... ...están... en la casa por la ventana... ...esto es increíble... ...un peso... ...un peso... Un peso ...y la gente llegando y llegando... ...tú sabes algo de la feria... ...regálame un peso... ...ay Dios mío... ...tú <risa> sabes pesito. algo de la feria... ...que tú entras de día... ...y te vas de noche... Sí, ...el que viene aquí todo. con el tiempo contado... ...quedó loco... ...como dicen popularmente... Y tenemos dos invitados, más Maciel. Ay, sí. Decíamos anteriormente que conseguir seguidores en redes sociales a veces se vuelve un dilema. No es fácil, no es fácil. Cuando son reales, porque de mentira a veces... Lo compran, chino, lo compran. En YouTube es aún más difícil todavía, porque la gente simplemente ve y muchas veces no se suscribe. Pero cuando tú encuentras seguidores reales con la cantidad de nuestros invitados te das cuenta de que hay calidad y que están haciendo la cosa bien. Y de que sí se puede, que aunque usted viva donde sea, y usted tiene el deseo de hacer algo, tiene que hacerlo. Sin si estar pendiente en otro, ni poner el pretexto, es hacerlo. Porque seguidores en YouTube... Ellos son muy humildes porque así se ven. ¿Están con nosotros los youtubers? Randy... Y Lolo. Buenas noches, muchachos. Gracias, gracias. No, no, no pero no solo, y la bullita y la bullita. Vamos la bulla, vamos, que se un equipo. Más claro. <risa> no, Son Randy y Lolo. Pero un equipo que esa gente claro, tiene Claro, mira, Ni, mira para acá, mira. Niños, damas. Eh, Lolo, Randy anime. y Lolo más flow. Ah, Lolo más, más flow. No me le quite el flow, ¿oíste? Eh. Cuidado, cuidado. Neto flow y Lolo flow. Hey, Randy, cuidado. ¿Cómo surge este, eh. cómo surge este proyecto de, de convertirse el youtuber. Bueno, primeramente gracias a Dios y gracias a ustedes eh, la, la emplanada de Telenor por darnos la oportunidad. Nosotros empezamos esto como un relajo. Una chelcha. Una chelcha. Empezamos Una chelcha. En, Una chelcha en el, en el, en el Trabajábamos juntos entonces allá mismo nos pusimos a hacer como un relajo y lo subimos a, a la página de él, de Facebook y a, y a la mía porque no teníamos una página todavía. Okay. Lo de ustedes, lo de ustedes son vivencias como relato en chiste. Vivencias reales, porque son vivencias que pasan y nosotros la convirtamos en la convertamos en chiste. En chiste. En chiste. Okay. Ajá. Ahí quería preguntar. Lo de ustedes es vivencia pero con humor. Hacer eso, reír eso a la gente Eso es, vivencias que pasan y nosotros ¿Qué personaje tú tienes? Por ejemplo, ¿qué tú haces dentro de esa vivencia que, ¿Cuál, tú, cuál, que tú tienes? ¿Dónde que tú desempeñas? ¿Cuál es el eh, floto? El papel mío es el de cuidita Todo el mundo, todos los mis seguidores, los suscriptores Me conocen como el de cuidita Ya yo estoy quemado con ese nombre Tú te identificas con me eso Me tienen desacreditado <risa> Cuéntame, Randy, mi amor de, de, de tu papel, cómo surge todo Ya él explicó algo Danos tu versión de los hechos bueno, yo en el papel mío. yo... Te veo tímido, espérate, suéltate, suéltate un ching. El papel dime. mío en, en la vivencia, eh, yo cojo cualquier papel. Yo o sea, si hay no que ver, matar. o es utility, ma utility, lo que hay que matar. Boboni, no yo es de Él es, él es, Bobon, él es de cuidita. cuidita, pero este es Boboni. Él hace de todo. Como el mam que me conocen es como el motoconcho, porque yo siempre. ¿Y tú haces delivery? ¿Tú delivery? No, no, ok. Él que mueve de cuidita. Sí, hey, siempre me engaña <risa> a mí. enemigo. Ay, ay, ay, cuéntame entonces, ¿cuál ha sido eh, de las vivencias que han subido? Que ustedes entienden que ha tenido más aceptación, que la gente ha compartido más, que todavía se la piden y que la gente los reconoció por eso. ¿Cuál fue esa esa, esa vivencia que marcó todo? Eh, ey, cuidita. Ah. Empezamos con el, la muerte de cuidita fue la que nos abrió en YouTube. La que le abrió camino. llegó a un millón de views. ¿Un y millón de... de views? Sí Vamos, ¿En serio? Fuerte. Después hicimos la un segunda parte 300. Que es de Cuidita 2.0 Y llegó a un millón trescientos Pero bien no, no ¿Cuántos seguidores tienen ustedes en YouTube? Por en ejemplo? YouTube tenemos 125 mil En un canal Y tenemos, 100, eh, tenemos 80 mil en otro y tenemos ¿Y varios canales. ¿Y cuántas de YouTube que ustedes tienen? Por ejemplo. Porque cada quien tenemos una cuenta ellos? de YouTube. Cada uno de ellos, ustedes tienen sí. uno okay, Porque en ya Instagram, eso se sí ha convertido en el trabajo Instagram, de nosotros. Facebook. ¿Cómo se manejan ahí? No, nosotros nada más no movemos Nada a YouTube. más YouTube. Ustedes cobran su chelito, me imagino. Está llegando, llegando, ¿no? Porque ¿De quién fue la idea? ¿De quién <ríe> surgió ese coro? ¿O fue de Lolo <ríe> o de Randy? ¿Cómo <ríe> es? ¿Cómo eh, es? Ayúdame La idea ahí, fue de los dos. La idea fue de los dos, porque los dos. Prácticamente, nosotros, eh, una idea que surgió de un hermano de él, que le pusieron una película en, le, en, le, en el liceo, una, una tarea en el liceo de hacer una película o un video. Okay. Entonces nosotros, al ver que hizo el video, captamos como que habían unos cuantos errores y nosotros dijimos, pero nosotros podamos hacer algo más o menos así. O mejor, hicimos, ¿verdad? O hicimos mejor. algo que, que la gente lo aceptaron y, y fue una cosa como de chiste que hicimos Y lo subimos a Facebook y cogimos Descuidita imagínate. más o menos cuánto ustedes cobran Así, una tentativa ¿Cuánto es lo más que ustedes han llegado a cobrar? Ahí no hay una, una cifra No, eh, porque va a depender de los views y esas cosas ajá, pero eso por depende ejemplo, de los views ¿Cuánto es lo más que a ustedes le ha llegado ese esos chequecitos, por ejemplo? Mm, 1.400 dólares uh. Oh, señor, hey, ¿quién quiere hacer película? Vamos a hacer película ¿Cuánto? Espérate, no lo, lo ¿cu Oliver, ¿De cuánto? <risa> Espérate Vamos a hacer una película En dos meses, ahí. nosotros lo dejamos juntar y cojamos, cogimos 1.400 dólares Pero dólares, ¿Dólares? Bueno, ¿Dólares? mañana viene el video, a <risa> ver si me pego <risa> Cuéntame, ¿qué es lo próximo que viene? que ustedes entienden que, que, que, que tienen que decir? Bueno, vamos, vamos a inventarnos algo así, porque esto va a romper Dime. Bueno, nosotros tenemos varios personajes, como digamos. Él tiene el personaje de Motoconcho, tiene personajes de, de La Calle Mía. Eso es cuando uno hace como los tigres, que son tigres y hacen atraco y hacen y eso. Invítanos a participar o ellos no, son claro, exclusivos. No, claro, están invitados. No, pues vamos, y vamos y a, a en mí, eh, yo hago el, el, el Motoconcho, hago esos sobrosos de barrio y ahora te tenemos un video nuevo que sale hoy. Que se llama el Cuernú del Barrio El cuernú Ay, del Barrio, atención en YouTube Y cuéntame, ¿de qué sector son ustedes? ¿De qué barrio de aquí de San Francisco son? Somos del sector Santa Ana y Las Flores Los dos sectores, porque todos los actores somos de, de los dos lados Ok, entonces cuéntame, ¿quiénes son ellos? ¿Qué papel desempeñan? Ya vimos ahí el club soft de cada uno de ellos Vemos desde niños, adultos Cuéntanos sobre ellos Bueno, ahí está Jensi Que es compañero de él y encima Flow, compañero de él, que es lo que me cana atrás a mí para pa darme lo mío. Ahí está Wi-Fi, que también es compañero de ellos. Eh, está los Angie eh, es la ratata <risa> que <risa> eh, ella pertenece al grupo. También tenemos un video que se llama Las menores que involucran. Okay. Ella pertenece a ese grupo. Estoy está, involucrado. Eh, eh, el cuñado. <risa> El cuñazo sobroso El cuñazo que es Lelo Para Ayúdame aquí, ven, déjame pararme porque Vamos a conocerlo a ellos un ching y vamos a hablar con ellos ¿Cómo estás mi amor? Cuéntame, ¿cuál es tu papel? ¿Qué es lo que tú desempeñas dentro de esta movie de youtubers? Bueno, nosotros, como nos ven aquí Sí, cuéntanos eh, Somos un grupo, somos familia, todo eh, Nos ponen un papel, nosotros lo desempeñamos yo tengo en uno que soy atracadora, me fue muy mal. <risa> en otro soy la cuñada, o sea, yo soy la novia de uno de ellos y él es mi hermano, que es eh, Lelo. El cuñado. Entonces él es el cuñado sosobroso. ¿Nunca te dio vergüenza? Siempre, siempre activa con eso. Bueno, nos da nuestra pequeña vergüenza a veces, pero como ya estamos... Acostumbrados, ya no nos da Pero nos reímos muchísimo y... ¿Cómo ¿Cuánto te dan a ti? ¿Cuánto te tocan? Ay, calladito entre nosotros hey, nadie lo va a saber hay dime. Una molla, hay Calladito, hay calladito dime, cuéntame Bueno, nos están dando algo ahí eh, lo... ¿tú decir las lo... está bien cuéntame se están tú, mi amor Se están secretiando <ríe> atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué papel tú desempeñas? Yo soy la esposa de Randy, el motoconcho ¿Te va bien? ¿Te gusta lo que hace? ¿Ha visto que tiene algo positivo? Cuéntanos sobre esto Ay sí, me encanta. <ríe> Aquí vemos un menor. Los menores también son parte, señores. Cuéntame tú, mi corazón, qué experiencia te da desde pequeño involucrarte en lo que es el mundo del artitaje a través de lo que es la plataforma de YouTube. No te rías oh, bien, tú sabes. Oye, pero yo el tiraje ¿eh? mira, menor, cuéntame tú. Te, ¿Te ha llovido las solicitudes? Ya eres famoso. Te dice en la calle, mira, yo te conozco. Cuéntame. Ay, grito, tú sabes. ¿Quién <risa> es el tigre? ¿Quién Wi-Fi? Wi-Fi. Mi mi amor, Fáil? Fáil. Y la ratata también, aquí está. Ay, ¿Y ya, tú, ya, mi amor, ¿Cuál ya, es el nombre ratata. de tu artista? Eh, Jensima Flow. Dixima Flow, bueno, vamos a seguir, vamos a seguir eh, conversando con ellos, pero vamos a ver qué tiene Oliver porque la gente ¿Y dónde está, está demasiado activa Oliver, ¿dónde andas, mi amor? Cuéntanos. Yo estoy frente a ustedes, en su música que ustedes me están viendo. Bueno, con la gente aquí compartiendo. Y quiero saber, ¿ustedes conocen ese grupo de YouTube? No, no lo conoce. Yo, allí se me están mandando un par de gente que sí conoce el grupo de YouTube Que no están en eso, pero cuénteme usted ¿Usted ve YouTube usualmente? ¿Qué canales usted visita? Yo no, no sigo las redes casi Estoy muy atrás ahora atrás del último está usted? Y atrás del último Ahora bien, ¿y la joven? ¿Hermano, usted ve YouTube? Sí ¿Los conoces a ellos? Sí ¿Qué te gusta más de su canal de YouTube? No sé ¿Qué te gusta? La broma bueno, aquí tenemos otro muchacho que me parece que sí ve YouTube y está activo, hermano. Cuéntame, ¿tú ves ese, ese canal de YouTube? Alolo Maflow y Maflow. ¿Qué es lo que más te gusta de ese canal? Desde el de Cuidita. ¿El qué? El de Cuidita. El de Cuidita, ¿y qué hace el de Cuidita? A, a toda la gente. ¿Un ladroncito, eh? Sí. Ah, ok, bueno, la gente lo conoce Maciel, dime qué tenemos No, pero la verdad es que esto mucho se me han sorprendido Porque es un elenco completo Y ya la gente los conoce Pero estoy como uno, de los, aquí. Estoy coro, con uno Maciela, de los bonitillos Tiene su coro, de no, su Yo también, muchachos. Cuéntame, mi amor, ¿qué papel desempeñas tú? Eh, mi papel es, como mi compañero Randy lo dijo Yo soy el compañero de él Y Lolo, que como es un descuidista eh, Me roba eh, un machete y yo siempre ando con Randy, cayéndole atrás, persiguiéndolo y, y, y así. Cuéntame, después de esto, de ser un famoso y vaina, tú sabes cómo está el corazoncito de las mujeres, cómo está el corazón tuyo, dime, seguidora, amiga. La menor, la menor. Callado, a la callado, menor, dime. Pileta. Y... Solicitud por pila. Solicitó por pila, entonces dime: tú eres soltero, casado, viudo, divorciado, mantenido, poco manuciado. soltero y de poco uso. Ay, ay, ay. Bueno, ya ustedes saben. Pero estoy, mira con quién estoy. Ay, Emma, te la voy a dejar a ti, a la, a la Ratatá. Dale: Ratatá. ¿Por qué te pusieron ese nombre, los muchachos? Eso, por, eso por es cosa buena. de Lolo. Por eso buena. es cosa de Lolo. Dime, corazón, tu papel en esta serie con los muchachos. Chapeáis por pila y atracáis a tú y que se pongan ahí en el medio. Ay, Dios ratata, a La muchacha dentro de su personaje. Un personaje, señores. Se sepa... ¿Cómo fue? Chapeando y atracando, eso es lo mío. Ya tú sabes. La a bueno, Dios. Aquí hay uno que está corriendo y hay otro por ahí también, <risa> pero usted lo puede a ellos buscar en YouTube. Ellos son famosos a nivel de YouTuber. Búsquelo para que vean las vivencias con un poquito de humor, con un poquito de chiste. Nosotros vamos a pasar de inmediato a un corte, un cortecito breve, y retornamos con más aquí en el estudio de esta Expoferia del Comercio Mayorista 2019. Arriba.